Tiago, Tiaguito de Gran Hermano. ¡Vivo! Hola, ¿Cómo estás? Así es, hola, Gonzalo. Gonzalo. Hola. Nos recibió muy gentilmente en... Hola, hola. Nos recibió muy gentilmente Flor en su casa que está en construcción. Están eh, preparando ya todo lo que es la casa para que pueda vivir aquí con todos sus hermanos. Y bueno, nos recibió a casi tres semanas de lo que es la eliminación de la casa de Gran Hermano. Gracias por estar con nosotros. Flor ya te está escuchando. Hola, hola Tiaguito. ¿Cómo bien? estás? ¿Cómo te saluda Florencia de la V. ¿Cómo andás? <ríe> Bien, por suerte disfrutando acá en mi casa con mis hermanos y están arreglando todo, así que por suerte estamos viendo el proceso de todo. Te veo, te veo. La verdad que se te extraña dentro de la casa, Tiaguito. Mucho. Sí, todos me dicen lo mismo, toda la gente que me cruza, me saluda, todo, tenés que volver, tenés que volver, me dicen todo y... Y bueno, y todos me dicen que me extrañan ahí adentro de la casa. ¿Y qué pasó, Tiago? Contame, porque eras uno de los favoritos y en un momento te, te ganó la casa. Sí, no, eh, bueno, eh, me, me cansé un poco, te cansa la misma rutina, todo sí. lo mismo, como si fuera un trabajo, vos te levantás a trabajar y siempre la misma rutina de trabajo te cansa, así que... Eh, necesitaba un respiro necesitaba... y no, sí, me ganó porque ya quería estar acá afuera con mis hermanos que lo extrañaba pero un respiro de eh, qué si no hacen es nada ah. hola Thiago, siempre, te todo. saluda Karina te, te banco, pero digo, un respiro perdoname, para la gente que labura todo el día, te escucha y dice ¿qué dice este pibe? estaban ahí tirados, tomando mate y bueno, pero es lo, es lo mismo que estar acá afuera laburando, yo también acá afuera me mataba laburando y cuando estaba acá afuera decía, uh, necesito un respiro cuando estaba trabajando con el carrito, salía junta cartón y eso. Yo no, no digo que... Pero la... eso es trabajar Pero en estar serio. estar siempre ahí carrito. al pedo, estar todo el día ahí <risa> sin, sin hacer nada, te, te aburre también un poco, ah, te, te da ganas de salir y, afuera. Y, y, y te come y la cabeza laburar, también, ¿no? Haciendo algo. Te come la cabeza psicológicamente, ¿no? Esto también en es la cabeza y los sentimientos de uno que pasa ahí adentro, la discusión y todo eso. Si sí, eso te cansa. Yo me acuerdo que en un momento cuando Tienen esta que estar ahí adentro para saber. Esa discusión con Alfa que le dijiste, basta, terminala, porque era cansador, ese hombre, habla, Dios ese hombre libre. Dios mío, Qué tipo eres? pesado. Eras el, el único. El único que lo enfrentaba cuando dijiste, bueno, basta, porque era, era hartante. No, sí, sí. Eh, eh, bueno, él tiene sus cosas también, es eh, insoportable, pero a la vez es bueno. Eh, es bueno también. ¿no? Es insoportable pero es bueno. Sí, es, y ahora, ¿qué te sorprendió del afuera, ahora sí. que saliste? Eh, tu contexto, recién hablabas que tu casa se está construyendo. ¿Cómo vivís este afuera, que imagino que es mucho más positivo que antes de entrar, no? No, sí, sí, mucho mejor. Ahora tengo, bueno, está la casa de mis hermanos hecha... Sí. Eh, que es lo que más quería y sí. antes bueno te costaba mucho y ahora salir y ver que tienen la casa hecha un reproceso eh, muy lindo todo la gente también cómo me trata toda la gente cómo y cómo extrañas a venir, a algo extrañas algo de tú, la casa extrañas me... a Daniela algo además de Daniela sí, un poco sí, sí, ¿Sí? sí un poco dijo un poco no, a Daniela extrañaba oh, no, vos, no vos no la querés nada vos seguirías en, en pareja no, con todo, ella a todo. ¿Y seguirías en pareja ¿Eh? con ella? ¿Formarías una pareja con ella? Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Y pero, vos crees sí, que qué ella qué también no? quiere? Sí, sí, yo... Pero cuando dijo no el sé, otro día que, que ella elegía esa, estar yo, sola, decime. ¿cómo lo tomaste? Espera, Espera que ah, no, no, no veo, gran hermano. <risa> ah, no ves, gran hermano, ¿en serio? ¿Cómo? lo haces? Hace? <risa> <risa> bueno, bueno. bueno. <risa> ¿Por qué? Rero, ¿Por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Es que y no, no? porque se avivó, está bien. <risa> tiene que ir al debate. No, que, tiene que ¿Cómo que ¿Cómo no, no es no, gran veo, hermano? Voy cuando voy, veo ahí cuando. No, estoy acá con mis hermanos. No, no sí. veo la ah, tele mira. directamente ya. Pero, bueno, pero te no, cuento no, no, algo, no, no, te cuento no, no, que Daniela no, no. el otro día, cuando, cuando habló en la cena de, de, de nominados, ella dijo sí. que había decidido que quería estar sola, que la relación con vos no iba más, que era una elección. Es la vida. Bueno, claro. que te la felicito, cuando venga vamos a tomar un helado no y... No importa. Yo, yo creo, no creo no, Tiago, claro. que tu Instagram te está explotando de propuestas, claro. no sé por qué tengo esa sensación. <risa> ah, ¿viste? No, no, no, no, se se mucho vi <risa> mensaje de... efímero. Me <risa> ¿No <risa> hiciste nada desde que saliste de la no, casa? No, no. ¿Estás casto desde que saliste de la casa? Ay, ah. No, no. ¿Nada? No, no hice nada. Me... Estuve con mis hermanos, salía de joda todo, pero nada, por suerte... Tiago, ¿y, ¿Y tu papá? Y bueno, fui me vine tranquilo. Tiago, te quería preguntar por tu papá, porque ¿Eh? pasaron muchas cosas de... cuando estuviste dentro de la casa... Lo que pasó con tu hermana, que se acuchilló con sí. otra persona, o la acuchillaron a ella, tu papá preso. ¿Cómo está toda esa situación? Sí, sí. Eh, no, por suerte todo re bien, está todo súper más que bien. Bueno, mi papá ahora está viendo en lo de mi tía, pero está todo bien, lo veo siempre. Ayer. Y, pero te enojó de tener, lo que pasó? Eh, ¿Te pones de algún de lado? ¿Elegís a tu papá por sobre tus hermanas o al No, revés. yo no, no, eh, no, yo no me pongo de ningún lado de los dos, obvio, eh, la discusión fue de ellos eh, y lo reentiendo porque ya no es la primera vez que discuten ella, él y mi hermana Camila. Claro. Ya hubo, hubo otras discusiones y siempre, bueno, pudieron arreglarse las cosas, todo, así que eh, Digamos, hay que darle tiempo nomás. Yo, obvio, estoy eh, en el medio de esos dos lados, pero no, no tiro para ninguno de los dos. Y ellos y... ya son grandes y saben lo que hacen los dos. Diga, ¿no estás arrepentido de haber entrado, a gran hermano? Porque a vos te cambió la vida, gran hermano, ¿no? No, arrepentido no, mirá la casa que tengo ahora por, por haber entrado ahí. Eso fue lo mejor que me pasó el año este, por lo menos, y el año anterior que entré ahí, porque cuando salí ya tuve la casa de mis hermanos, que es lo que más quería, para que ellos estén cómodos, para que tengan su pieza, para que tengan una comunidad linda. Y, claro. y, lo logré ¿Y lo ves a y, tu papá, Tiago? ¿Lo, y ¿lo ves? Sí, lo que quería yo. ¿Lo ves a tu papá o no Dijo lo ves? Sí, sí, decime. sí. lo decime. No, pero más que nada. Ah, que ven. Sí, sí, lo veo. Ayer estuve tomando mate con él. ¿Y, y tus hermanas lo ven a tu papá? Sí, eh, todos lo vemos, todos. Lo perdonaron, pero, digamos. bueno. No, de, de lo, lo, no que eh, pero Por la perimetral, recuerda Claro, sí, Camila ¿no? normal, también eh, lo ve. Porque... Camila también lo ve porque es la que... Eh, sí, más... se ven todos, pero están ahí medio medio, medio Estancos. mal, pero está todo bien porque es por mis hermanos más que nada, porque claro. son chiquitos todos ellos, mi hermano más chico, todo y no... Tiago, ¿y sigue no pendiente de irte a vivir nosotros, solo? ¿Te vas a ir al sea? final? ¿Tomaste esa decisión? No, ya tengo mi pieza acá. <ríe> ah, muy bien. Claro, disfrutar de la casita, disfrutar de tus hermanas, de ese, de esos mates que necesitabas en familia porque se nota que no, son sí, extremadamente no, sí, por, unidos. Por ahora estoy acá disfrutando. Quiero disfrutar los tres meses que no estuve con ellos, quiero estar acá y pasarla bien y y está marquenada que nada acá con ellos jodiendo ayer le hicimos un disquito con acá con ellos con muy lindo te juro que mis amigos, estuvo buenísima y... tu participación en Gran Hermano Tiago te lo tengo que decir porque la verdad que le trajiste a la gente una visión de, de, de algo que sucede en la Argentina que tiene que ver con la gente que cartonea y que que muchos le dicen los invisibles porque no, mm. unos dice que no los ven, pero están más visibles que nunca y siempre lo estuvieron y la verdad que la empatía oh, sí, que sí. generó tu personaje fue hermosa. Te agradezco, Tiaguito, te mando un beso enorme y seguir disfrutando de tu casa con tus hermanas. Dale, gracias, gracias. Yo también le mando un beso y un abrazo. saludo para todos. Gracias. Okay.